De alimentos. Y eh, canasta básica total, eh, un poco más del 8% de, de aumento, eh, que son eh, números que nos preocupan mucho en virtud de, de la situación que se presenta, porque casi 203.000 mil se necesitó para cubrir eh, lo que es la canasta básica total o la llamada de la pobreza. En la canasta básica, Laura, ¿qué alimentos son los que más han incrementado su valor? En alimentos, bueno, las carnes fundamentalmente, eh, con, un, con una gran diferencia de precios de un lugar a otro que se ha acentuado en el mes de abril, lo mismo ha ocurrido con las harinas, eh, los fideos, eh, el aceite y eh, el azúcar que además de, de tener eh, gran diferencia de precios de un lugar a otro, eh, ha existido poca poco abastecimiento poca cantidad de azúcar, al igual que de harinas, se encontraban en los hipermercados, supermercados, una o dos marcas. Eh, sí había una variedad de, otra, de otras diferentes harinas, como oleudantes, integrales, pero eh, harinas comunes, eh, solamente una o dos marcas. Bien. Laura, para que la gente entienda, eh, ¿qué es una familia tipo en su Una familia tipo. Es eh, una mamá, un papá y dos hijos en edad escolar primaria. Bien. Eh, y además, Laura, consultarle, eh, ¿qué otros incrementos han notado que les haya llamado la atención eh, fuera de, de estos alimentos, eh, sino también en la canasta básica total? Continúan aumentando y ahora más que nada por una, un cambio estacional, eh, la ropa y el calzado, eh, fundamentalmente las zapatillas deportivas, que, que bueno, que ya terminan, o sea, que tienen un número eh, muy alto y casi inalcanzable para, para poder comprarlas.